qué tal a todos bienvenidos a la clase de español hoy continuamos trabajando con el tiempo condicional en español en esta clase vamos a trabajar con 12 verbos terminados en ar y este es el video número 5 recordemos que esta es una clase muy práctica donde ejercitamos eh, la conjugación de estos verbos en el condicional para trabajar la parte auditiva la parte oral para poder entender bien cuando alguien utiliza este tiempo y bueno estoy seguro que nos va a servir bastante en el aprendizaje de o el mejoramiento del español comenzamos con el verbo chocar to crash en el condicional nos quedaría yo chocaría tú chocarías él ella usted chocaría nosotros, nosotras chocaríamos, vosotros, vosotras chocaríais, ellos, ellas, ustedes chocarían. Ejemplo. Usted chocaría fácilmente si no maneja con cuidado. Usted chocaría fácilmente si no maneja con cuidado. Cocinar. To cook. Yo cocinaría. Tú cocinarías. Él, ella, usted cocinaría. Nosotros, nosotras cocinaríamos. Vosotros, vosotras cocinaríais. Ellos, ellas, ustedes cocinarían. Ejemplo. Nosotros cocinaríamos para todos los invitados. Nosotros cocinaríamos para todos los invitados. Colocar. To place. Yo colocaría. Tú colocarías él, ella, usted colocaría nosotros, nosotras colocaríamos vosotros, vosotras colocaríais ellos, ellas, ustedes colocarían nosotras colocaríamos las medias de navidad en la sala nosotras colocaríamos las medias de navidad en la sala recordemos que es muy eh, eh, importante tener en cuenta el, el contexto en el que tenemos estas oraciones se hace un poco difícil o un poco complicado eh, comprender de una forma clara una oración que esté incondicional fuera de un contexto, pero cuando tenemos un párrafo, un diálogo las, estas oraciones, bueno y cualquier otro tipo de oración va a encajar mucho mejor seguimos con contestar, to answer, yo contestaría, tú contestarías él, ella, usted contestaría. Nosotros, nosotras contestaríamos. Vosotros, vosotras contestaríais. Ellos, ellas, ustedes contestarían. Ellas contestarían el teléfono de la oficina. Ellas contestarían el teléfono de la oficina. Contratar. To hire. Decimos yo contrataría. Tú contratarías... Él, ella, usted contrataría. Nosotros, nosotras contrataríamos. Vosotros, vosotras contrataríais. Ellos, ellas, ustedes contratarían. Ellos contratarían muchos trabajadores para la obra. Ellos contratarían muchos trabajadores para la obra. El verbo que sigue es cortar. To cut. Yo cortaría. Tú cortarías, él, ella, usted cortaría, nosotros, nosotras cortaríamos, vosotros, vosotras cortaríais, ellos, ellas, ustedes cortarían. Por ejemplo, ellas cortarían los tomates para hacer la ensalada. Ellas cortarían los tomates para hacer la ensalada. Seguimos con cruzar, to cross. Yo cruzaría. Tú cruzarías, él, ella, usted cruzaría. Nosotros, nosotras cruzaríamos. Vosotros, vosotras cruzaríais. Ellos, ellas, ustedes cruzarían. Ustedes cruzarían la calle con mucho cuidado. Ustedes cruzarían la calle con mucho cuidado. Tenemos ahora el verbo dejar, que este verbo presenta, un poco de, de confusión porque puede tener varios significados aquí lo vamos a trabajar como to allow or to leave y en español vamos a decir en el condicional yo dejaría tú dejarías él, ella, usted dejaría nosotros, nosotras dejaríamos vosotros, vosotras dejaríais ellos, ellas, ustedes dejarían y el ejemplo es yo dejaría las llaves en mi casa debajo del tapete. Yo dejaría las llaves en mi casa debajo del tapete. Bueno, seguimos con el verbo descansar, to rest. Yo descansaría, tú descansarías, él, ella, usted descansaría, nosotros, nosotras descansaríamos, vosotros, vosotras descansaríais. Ellos, ellas, ustedes descansarían. Ejemplo, tú descansarías solamente los fines de semana. Tú descansarías solamente los fines de semana. Seguimos con el verbo desear, to desire. Yo desearía, tú desearías, él, ella, usted desearía. Nosotros, nosotras des desearíamos. Vosotros, vosotras, desearíais, ellos, ellas, ustedes desearían. Él desearía un helado de fresa y vainilla. Él desearía un helado de fresa y vainilla. Bien, ahora tengo el verbo dibujar, to draw. Yo dibujaría, tú dibujarías, él, ella, usted dibujaría. Nosotros, nosotras dibujaríamos, vosotros, vosotras dibujaríais, ellos, ellas, ustedes dibujarían. El ejemplo, él dibujaría los personajes de la obra. Él dibujaría los personajes de la obra. Continuamos con el verbo disfrutar. To enjoy. Yo disfrutaría Tú disfrutarías, él, ella, usted disfrutaría, nosotros, nosotras disfrutaríamos, vosotros, vosotras disfrutaríais, ellos, ellas, ustedes disfrutarían. Y el ejemplo, ustedes disfrutarían mucho de la montaña rusa. Ustedes disfrutarían mucho de la montaña rusa. Muy bien. Bueno, amigos, como les dijimos, es una, es, les dije, es una clase. Corta, una clase muy práctica donde trabajamos estos dos verbos en el tiempo condicional. Recuerda por favor suscríbete totalmente gratis a este canal. Una vez estés suscrito me puedes mandar un correo a rjoven.gmail.rjoven66, sí. perdón, rjoven66.gmail.com. Y si te gustaría tener el material de esta presentación o cualquier otra clase, me dice Raúl, me gustaría recibir el material de la clase. Eh, acerca de los adverbios acerca del futuro y con mucho gusto te la hago llegar por favor envíame tus comentarios tus preguntas sugerencias si tienes algún tema que quieras que tratemos en la clase de español con mucho gusto comparte este vídeo con tus amigos con tus compañeros de clase compártelo en las redes sociales de esa manera me vas a ayudar a crecer en, en audiencia y nuestro canal va a ser cada vez más grande regálame un like o un me gusta si esta clase fue de tu agrado y también recuerda activar la campanita de notificaciones de esta manera cada vez que yo subo una clase te va a llegar una alerta diciendo hay una nueva clase en el canal de español en magical spanish para que tú lo tomes muy bien yo espero verte en la próxima clase o en el próximo video y recuerda que mi nombre es Raúl Joven León bueno hemos llegado al final de la clase número 5 de los verbos en tiempo condicional. Esos verbos que terminan en AR. Agradecer el privilegio de tu tiempo. Y nos vemos en la próxima clase. Hasta pronto amigos.